Bueno, pues vamos a empezar ya con este panel, que como veis se titula Clusterización y Visualización de la Participación. Y eh, Bueno, pues me voy a poner por aquí. Quería hacer una pequeña introducción eh, a bueno, cómo, cómo, hemos, cómo llegamos hasta aquí. Esto es un, un proyecto eh, que viene de ParticipaLab y otro que viene de, de un lugar inesperado, ¿no? se puede decir, y es una, una maravillosa coincidencia. Eh, digamos que en, en ParticipalA, para los que no habéis estado en el panel anterior, hemos estado diagnosticando, analizando Decide Madrid, viendo cómo podemos eh, canalizar toda la energía de más de 20.000 propuestas, cientos de miles de ciudadanos en la plataforma, que realmente están proponiendo y están dando ideas, quejas, etcétera, de una, una manera ciertamente caótica. ¿no? Eh, la mayoría de las propuestas no llegan a buen término porque el reto es muy grande, tienen que llegar a 28.000 apoyos, solo dos lo han conseguido. ¿Qué pasa con el resto de propuestas? ¿no? Tenemos como una especie de, al principio pensábamos que era como un basurero de propuestas y luego hemos visto que era una mina de oro de propuestas, es decir, era mucha información que es muy valiosa porque tenemos eh, más de 20.000 ciudadanos que se han manifestado con un interés hacia algo relacionado con la política eh, pública de la ciudad de Madrid. Entonces, eso tiene mucho valor a nivel de información. Es una especie de big data de las preocupaciones e ideas de los ciudadanos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, como esto se visualiza como en todos los foros, pues suele ser una lista, una lista de que las puedes ordenar de una manera o de otra, pero al final es una lista de textos, de propuestas, las croleas para arriba, para abajo, hay 20.000 páginas. Y bueno, pues la mayoría de la gente no hace este ejercicio. Entonces, una de las ideas eh, que, que teníamos en lapes necesitamos que la gente, en base a que esté proponiendo cosas parecidas, se pueda encontrar de manera más sencilla. Es decir, que si tú estás proponiendo sobre las famosas cacas de los perros, que ya veíamos que era un es un elemento relevante, ¿no?, eh, ...en los contenidos de Decide Madrid, ...pues que te puedas encontrar con otra gente como tú... ...que está preocupada por eso... ...y que aunque los dos os estéis quejando... ...pues hay uno que da una idea por ahí... ...otro que sabe un poco más allá... ...y al final entre esos 300 personas... ...que estáis con ese tema... ...pues es posible que lleguéis a una solución... ...o que podáis hacer una comunidad... ...como hemos visto en el anterior panel... ...es decir, cómo podemos a través de todas las propuestas similares... ...generar comunidades con una capacidad de acción mayor... ...que simplemente la de individuos eh, aislados que están manifestando una preocupación o dando una idea. ¿no? Entonces, a partir de aquí, sale, eh, nace el primer, eh, el, el primer proyecto con, con Pablo aquí en ParticipaLab. Y eh, bueno, pues Pablo será un poco el que contará esa primer, ese primer prototipo que realizamos con él aquí en ParticipaLab... ...orientado a eso, a cómo podemos visualizar propuestas en, en un marco temático de alguna manera... ¿no? ...cómo podemos sí. explorar Decide Madrid de otra manera... Y por otro lado, como decimos de, de, manera, eh, inesper ¿me dejas ver? de manera inesperada, eh, en, la, en la Secretaría Digital, corregirme el nombre porque nunca me. No me la, yo siempre digo la Secretaría Digital, claro, que es algo perteneciente al gobierno del Estado, ¿no? De, del Estado de, de España. <risa> pues eh, tenemos unos investigadores que de repente se pusieron en contacto con, con gente que estaba en Decide Madrid y dije oye que nosotros hemos hecho una investigación, hemos hecho tenemos un prototipo también para eh, visualizar los contenidos de Decide Madrid porque nos parece también que es una información interesante de, de investigar, de tratar y bueno pues eh, se presentaron con una, un algoritmo interesante de análisis del lenguaje natural que es algo eh, ya más fino, ¿no? Eh, a nivel de, de cómo clusteriza las propuestas, cómo las agrupa. ...y cómo permite ver qué contenidos hay en Decide Madrid. Entonces, bueno, os vamos a explicar los dos prototipos y, eh, bueno, pues esto da pie, si habéis estado en la anterior charla de comunidades, a que eh, la participación pueda eh, ser un poco más coherente, ¿no? Porque permite que la gente que está pensando en lo mismo se encuentre mucho más fácilmente que simplemente eh, si, si no hay nada que lo relacione, ¿no? Como, como una red. Entonces, bueno, pues os dejo con Pablo... Y eh, bueno, está aquí, eh, está David, ¿no? Da oh, perdón sí, <risa> David y Juan, que van a estar aquí los dos, aunque aquí solo pone Juan, están aquí los dos eh, para también contaros el, su prototipo. Gracias. El ah, este. ¿Este funciona? Sí, pero si me canso la mano. ¿vale? <risa> vale, bueno, pues venga, utilito. ¿Me a apagado? Se oye, ¿no? Sí. Vale. Vale. Bueno, pues em, empezamos un poco ya con, con la primera charla. Eh, gracias, Diego, por la, por la presentación. Eh, la verdad es que es, los he tan bien que las dos primeras slides ya casi no van a hacer falta. Eh, no obstante, sí que, en primer lugar, me gustaría dar eh, las gracias a, a ParticipaLab y al, y, al, y al Ayuntamiento de Madrid bueno, pues, por generar este espacio de, de investigación, de experimentación, de innovación y que creo que bueno, pues, a lo largo del día se han ido presentando pues, diferentes proyectos que se han ido trabajando en los últimos años y que realmente, bueno, pues vienen acá. si bien se está muchas veces hablando de la participación y este tipo de herramientas como un, una oportunidad de, de inteligencia colectiva, creo que también es interesante abrir este tipo de espacios para reforzar con inteligencia colectiva esos propios procesos, ¿no? Entonces, un poco eh, la idea que, que se va a presentar aquí, eh, en primer momento, se basa en, bueno, en, en una de las primeras cosas que nos encontramos cuando, cuando llegamos a EZ de Madrid, ¿no? Si entramos a en el CIE Madrid y generalmente, llegamos a, a propuestas, lo que nos encontramos es esto. Es esta página donde tenemos pues, una serie de propuestas que, están, eh, que forman una lista, una lista que está ordenada. Y, evidentemente, para que una lista de, de elementos esté ordenado, tiene que haber un algoritmo que los ordene. Es decir, un, un, creo que todo el mundo sabe lo que es un algoritmo, pero bueno es una receta en la cual, pues, ante, esta, ante todas las propuestas que existen, eh, pues se van a ordenar de la siguiente manera. Además es un algoritmo que es determinista, es decir podemos saber siempre cómo va a ser ese orden porque no hay una, una variable aleatoria. Entonces básicamente el algoritmo que utiliza Decide Madrid es un algoritmo que se utiliza en Reddit que se llama el Hot. Decide Madrid se inauguró el 9 de septiembre de 2015 con debates y cuando salió Decide Madrid los debates inicialmente se ordenaban por apoyos de tal manera que los debates más apoyados aparecían primero. Eso genera una cosa que se llama eh, conexión preferencial o efecto Mateo, que hace que el rico cada vez se hace más rico. Es decir, las propuestas que conseguían apoyo rápidamente se consolidaban en la primera posición, por lo cual a las nuevas les era muy difícil entrar eh, por algoritmo de portada en las primeras posiciones. Así que es cierto que luego se puede cambiar, hay otras formas de ordenación, pero el defecto, la opción que es por defecto suele ser eh, prioritaria. De hecho, desde el área y desde el principal app, viendo eh, con Matomo, eh, eh, hay muchas más usuarias que prefieren paginar por el defecto que cambiar el, el orden. Entonces, como esa ordenación por las más populares parecía que no estaba funcionando, se cambió el al algoritmo de, de Reddit. El algoritmo de Reddit se basa principalmente en tener en cuenta por, en, eh, ítems, en este caso propuestas, que están recibiendo muchos apoyos eh, y que además han sido publicadas recientemente. Esto en Reddit funciona muy bien, porque Reddit es una plataforma donde generalmente se suben noticias. Entonces, las noticias pasadas 24, 48 horas, pues dejan de ser interesantes y es normal que esa portada se vaya reemplazando. Eh, claro, cuando llegamos a DC de Madrid, estamos hablando de propuestas ciudadanas. Las propuestas ciudadanas necesitan una visibilidad posiblemente mayor que uno o dos días. Por lo cual, si en uno o dos días no estás consiguiendo esa visibilidad, va a ser complejo que luego vayas a conseguir nuevos apoyos. Y, de hecho, hay... hay, hay diferentes apuestas que se han ido haciendo, es decir, esta es una apuesta que se hizo desde un grupo que se llamaba Betademi, que es como un grupo, uno de los primeros grupos que se configuró en el ecosistema de ParticipaLab, que proponía una técnica que no voy a explicar, que tiene una matemática eh, bastante interesante, pero el problema es que necesita tener los votos contrarios a las propuestas y hacer una aproximación de eso era complejo. Y en general se generó un debate bastante rico sobre cuál podía ser el mejor algoritmo, cuál era el más justo, cuál sería el más eficiente, decir, o había un debate que no, no se conseguía avanzar esta era una de las propuestas pero había otras muchas entonces básicamente esa discusión nunca llegó eh, nunca llegó a, a, a una conclusión, es decir, no, realmente no se sabía cuál podía ser el mejor algoritmo y luego también había otro punto que se, que se dudaba si presentar siempre las mismas propuestas a cada usuario sería la mejor opción eh, hay gente que propone utilizar sistemas de recomendación pero luego también hay otro, otra idea que los sistemas de recomendación lo que pueden generar son burbujas y al final eh, no es lo que queremos fomentar en participación entonces, bueno, pues había como una serie de discusiones que no, se, no concluían. Entonces, básicamente, la idea que, que desarrollamos es, desde Participa a la VES, estamos discutiendo, sobre todo, qué algoritmo queremos, porque estamos asumiendo que la portada tiene que ser una lista. Entonces, una lista es una colección de elementos ordenados y por eso tenemos que ordenar. Podemos buscar el mejor algoritmo o podemos no utilizar una lista. Entonces, si utilizamos otro tipo de metáfora visual complementaria, no tendríamos que ordenarlas y podríamos... Eh, pues, hackear ese, ese conflicto. Y de igual manera, bueno pues si, eh, si no queremos presentar las propuestas eh, que hay eh, a, a todas las usuarias cuando entran, la opción que se proponía, básicamente... Bueno, tengo aquí la demo, si queréis, luego la, la, la, por tiempo, si alguien lo quiere lo, lo podemos eh, mirar, voy a poner simplemente con los ejemplos. Pero básicamente es... Bueno, o, o entro directamente. Qué leches. Eh, básicamente... Cuando entras en Decide Madrid, entras con una portada alternativa que no te está mostrando propuestas, te está preguntando qué es lo que te interesa. Entonces, por ejemplo, un tema que ha salido mucho en estos días es el tema de los perros, las basuras. Pues, por ejemplo, si buscas basuras, tú puedes poner qué es lo que te interesa y entonces eh, le das a buscar y... Se conecta con la API, saca todas las propuestas que hablan de basuras y luego las clusteriza. Aplica un algoritmo de clusterización que lo que hace es encontrar propuestas que hablan del mismo tema y por ejemplo hay algunas que hablan de noche, otras que hablan de calles y aceras, otras que hablan de un caso, cubos de basura, impuestos, de tal manera que no solo podemos encontrar propuestas sino podemos entender qué temas hay alrededor de esas propuestas y cómo se agrupan. Y si nos interesan en concreto pues, impuestos de basura, pues ya clicamos en ese tema. Y en vez de tener una lista, lo que tenemos aquí pues es otra metáfora visual que son burbujas. Son burbujas que se han hinchado y que cada una es una propuesta que nos puede interesar. Eh, y antes igual podíamos ordenar por, tam, eh, por mayor número de apoyos, ahora simplemente las representamos más grandes, las que tienen más apoyos. Y es una manera de poder, en vez de tener un, una lista que es, hay que scrollear y que a partir de, esto está a partir de ese elemento, es muy difícil llegar, pues aquí podemos plotear. 50 de manera aleatoria y luego si hay alguna que nos interesa pues implantar el sistema de reciclaje alemán pues ya clicamos y si la wifi funciona nos conectaríamos a, a esa propuesta y si nos interesa pues ya la podríamos votar o no esto básicamente lo que lo que estoy planteando o lo que estábamos planteando en este ejercicio eh, como veis he cogido el mismo ejemplo que tenía en las slides eh, es eh, bueno, un ejercicio de experimentación, es decir, hay un conflicto que es cómo poder ordenar esas propuestas y ante ese conflicto bueno, pues experimentamos y probamos con otras alternativas, con otras narrativas y cómo podemos superar o por lo menos avanzar ante ese conflicto con diferentes vías. Y es uno de los puntos que además creo que se han estado trabajando a lo largo del día de hoy. Es decir, Beth por la mañana estaba proponiendo diferentes experimentos que se podrían hacer. Antes de esta mesa ha habido una mesa eh, personalmente muy interesante sobre cómo activar comunidades, cómo articularlas y cómo movilizarlas. En, eh, eh, respecto a las propuestas que, que luego pudieran formular y esta es otra alternativa, que es a través de la propia plataforma, cómo cambiar la plataforma, poner una diferente, una diferente alternativa de acceder a la información y a través de eso, bueno, pues superar el problema del algoritmo. Esto es un poco lo que estuvimos trabajando en ParticipaLab y si entra, bueno, en mi github está todo subido y también está forkeado en el de, en el de Media Lab Prado, si alguien le interesa además con los datos de propuestas lo, lo puede explorar, bajar y, y, y probarlo. Eh, pero como teníamos 20 minutos y, y había un tema que me parecía más, inter más, más interesante que avanzar, eh, era hacer una pequeña reflexión colectiva sobre este tema de cómo poder repensar la, eh, la plataforma y la, y la portada, ¿no? es decir, hay, una, hay alternativas que son los experimentos que comentaban, el de comunidades que políticamente me parece muy interesante, pero todavía podríamos seguir pensando en términos de plataforma. entonces se ha comentado en varias, en varias charlas, pero no sé si todo el mundo somos conscientes, que es que la participación en DC de Madrid no es constante, eh, lo cual es normal, porque hay momentos de activación, como en nuestras vidas, hay momentos de más activación, momentos de menos activación. Entonces, básicamente, lo que aparece en esta slide, y esto es una investigación que bueno, forma parte de mi investigación doctoral en la Pompeu Fabra, es la distribución de la actividad en DC de Madrid, tanto en número de peticiones como en número de firmas, desde... O, o votos, bueno, realmente es apoyos, se ha como firmas, desde el inicio, entonces, bueno, había un pico inicial ese día que salió y lo que se ve es que hay bastantes picos de actividad, es decir, hay como una actividad que puede ser más o menos constante en algunos momentos pero es muy claro identificar estos picos y además eh, eh, corresponden a eventos muy identificables, es decir, esta fue la campaña que se hizo en noviembre de 2015 esto fue el proceso, de, cuando se arrancó el proceso de Plaza de España Aquí estas son las fases de presupuestos participativos, cuando hay un cambio de fase, hay eh, bastante actividad. Aquí hubo un mailing list para las cinco más votadas al final del primer año. Esto es Plaza España, la gran votación, eh, presupuestos otra vez y el otro, si no me caigo, es el, el cierre de 11 plazas. ¿no? Y además, estos picos, hay como, basta, hay como bastante simetría entre las dos series. Algunos no, por ejemplo, este pico sí que se da en firmas, pero no en peticiones, es cuando se hizo el mailing list para coger firmas de las que estaban en el top 5. Entonces, lo que podemos primero pensar es que la actividad es desigual. Entonces, esto no es necesariamente malo, pero que la actividad sea desigual puede tener estos efectos. Esto es la portada de CIE Madrid en 2016. Entonces, la portada en 2016 ordenaba por Hot, luego tenía un banner que se utilizaba para llevar a la gente al proceso de Plaza España, pero luego, eh, pero luego tenía un segundo banner amarillo que inicialmente era de tres propuestas y luego pasó a ser de dos propuestas, que eran las propuestas más apoyadas en ese momento. Y que curiosamente fueron las dos propuestas que finalmente pasaron el umbral. Entonces, lo que nos teniendo en cuenta cómo funcionaba esa, esa portada, lo que tenemos aquí es lo que se ha enseñado antes, pero cruzando los datos. Es decir, aquí tenemos tiempo y tiempo, y aquí tenemos la, lo que se ha enseñado antes de firmas en el tiempo y lo que se ha enseñado de peticiones en el tiempo. Entonces, Teniendo estas dos, lo que hago es cruzarlo. Si se entiende, de, molará. Que es cada punto es cuántas firmas, cuántas firmas en este día fueron a peticiones escritas en ese día. Vale. Entonces, lo primero que podemos ver es que hay una actividad muy. Y esto tiene una forma trapezoidal porque esto es un año. Es decir, a partir de un año, las, las peticiones, las, las propuestas ciudadanas de Ciudad Madrid ya no pueden ser votadas, por lo cual pasado un año ya no hay más, actividad, no más firmas, aquí, cuando ha empezado aquí, pasado un año no hay más firmas, por eso tiene esta forma, ¿vale? Entonces, básicamente, lo primero que nos podemos encontrar es que hay una actividad muy fuerte en la diagonal de arriba. Que hay una actividad muy fuerte en la diagonal de arriba, lo que está diciendo es que muchísimas de, las, de los votos se producen en propuestas que fueron escritas en ese día, es decir, las que muestra el algoritmo de portada. La gente cuando llega a portada encuentra propuestas de ese día y por eso se concentra la actividad. Sí que es cierto que el primer día hubo muchísima actividad, porque fue el lanzamiento, y entonces las peticiones de ese día que conseguían muchos fotos aparecen en, esta, en esa otra segunda opción de más apoyadas, por lo cual, pues siguen teniendo actividad en el tiempo. Y, de hecho, cuando hay un pico de actividad, pues hay un pico de actividad que genera que vengan nuevas usuarias a la plataforma, como llegan nuevas usuarias a la plataforma, activan las de ese día, y las de ese día van consiguiendo también algo de actividad en el tiempo, mientras que si eres publicado en este día, casi no tienes luego actividad en el tiempo. Básicamente esto es lo que nos está explicando, y es que una de las condiciones más importantes para que una propuesta tenga éxito en el formato actual de Decía Madrid es que publiques el día que vienen muchas usuarias a la plataforma, lo cual tiene mucho sentido, porque en Decía Madrid hay, eh, eh, cualquier persona puede participar en Decía Madrid pero son una minoría muy pequeña de, una, de, de, de Internet puede apoyar, que son personas que, que son usuarios de Internet, usuarios de CIE Madrid, y que son residentes en Madrid y por eso pueden apoyar. Por lo cual, tú puedes salir cualquier día, puedes hacer una campaña genial, puedes tener una comunidad genial, pero al final, lo, como la portada es lo que te va a marcar en salida, necesitarás que el día que salgas haya mucha gente. Y, generalmente, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando hay otro proceso en la plataforma que está trayendo usuarias. Es decir, si hay presupuestos participativos, si hay una gran votación, vienen muchas usuarias, las de ese día han conseguido mucho apoyo y luego duran el tiempo, es lo que se está produciendo por tener un algoritmo utilizando el hot. Entonces Esto puede parecer, que, o me, la primera vez que lo vi me pareció muy sorprendente, pero luego dije, eh, si alguien ha hecho trending topics, y si se acuerdan la época del 15, bueno, y, y en cualquier momento está haciendo trending topics, hay un... gracias. Eh, cuando vas a salir con una campaña, con un hashtag, no vas a salir en cualquier momento. Vas a salir un momento de atención colectiva. ¿Y cuándo es un momento de atención colectiva en DC de Madrid? Cuando hay otro proceso que te está trayendo usuarias. Porque por mucho que puedas comunicar en Twitter o Facebook, eh, incluso en tus propias comunidades, al final lo que necesitas es que estar en portada cuando hay muchas usuarias que pueden verte. ¿Vale? Esto es un poco eh, lo que representa el gráfico de aquí. Con el, con el banner de estas dos y es un poco lo que, con lo último ya que me que iba a cerrar. Esto es lo mismo, estas son las, las propuestas que tuvieron más apoyos en, en Decide Madrid, eh, entre de, que fueron publicadas al menos en el primer año, y básicamente lo que vemos es que las dos que llegaron el umbral, estas dos de aquí, fueron las dos que estuvieron en el banner. Es decir, cada vez que hubo esta oleada, que había un presupuesto, que había una gran votación, que había un proceso participativo que traía mucha gente, iban creciendo, iban subiendo porque eran visibles. Por lo cual, al final, el banner tenía un poder muy fuerte en conseguir, eh, por cómo funciona la plataforma y cómo dar urgencia a las nuevas, pero luego ya desaparecer, al final, si te colocabas en el banner, puedes pasar, si no te colocabas en el banner, bueno, pues podrías igual llegar a estos estadios, pero no podías llegar. Y aquí es donde me gustaría un poco cerrar con, esa, un, una, con una propuesta, que es utilizar un banner de las más apoyadas, puede ser interesante a la hora de conseguir que dos puedan llegar, pero podría haber otras estrategias. Y una estrategia que por ejemplo, yo propondría es que creo que el banner es interesante porque da una visibilidad especial y eso ayuda, pero si son las más apoyadas, se van a perpetuar como pasan esas dos. Es decir, llegan al umbral, eso es interesante, pero se van a perpetuar. Entonces, una alternativa sería tener un banner en el, en el que se mostraran las propuestas que están consiguiendo más apoyos, por ejemplo, en la última semana. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no es perpetuo, porque lo vas a estresar, pero hay un punto que vas a tocar tope porque no hay más comunidad de usuarias y otra, por definición, tendrá que entrar. Y lo que te permite también es que si una comunidad, como las que comentaba antes Rebeca, antes de comer, se vuelve a reactivar por un evento y empieza a recibir firmas, pasa al banner y tiene una segunda oportunidad. Cosa que a día de hoy, salvo que el día que salgas te metas en, el, en la primera página de más apoyadas y cuando vengan nuevas usuarias te encuentran en esa primera página de más apoyadas, si no entras ahí nunca vas a, a, a caer y vas a generar una... No tan visible, pero una, una, una visión perpetua que al final no te va a conseguir. Entonces, creo que la, una ventaja que tiene ahora decía Madrid es que es un experimento que existe desde el 9 de septiembre de 2015 y por suerte ya tenemos datos que nos pueden dar bastantes pistas sobre ideas. Esta es una, eh, por la mañana se han propuesto otras, creo que comunidades, y además creo que no se chocan. Pero sí que creo que es interesante que teni teniendo toda esta información pues pudiéramos <risa> repensar un poco cómo podríamos pues ya a partir de... de eh, de una interpretación de unos datos que por supuesto es una interpretación eh, y se podría discutir, pero a través de esta interpretación creo que sí que se podrían hacer cambios en la plataforma que sí que ayudara bueno, pues a tener una actividad que superara estos 5.000 o estos 10.000 y nos acercáramos un poco al, al, a los 26.000 que es lo que nos teníamos marcando y esto creo que era la última slide por lo cual además me ha sobrado tiempo pues muchas gracias <risa> Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí eh, con vosotros y participar en este proyecto democrático colectivo. Eh, venimos de un sitio raro, sí, somos funcionarios del Ministerio ahora mismo de Economía, pero aparte de eso somos ciudadanos como, como vosotros. ¿no? Bueno, lo primero que quería aclarar es que hay un pequeño error. Supongo que será que yo me registré primero, pero aquí quien debería figurar es David, que es el padre de la criatura y es además la persona que le dedicó parte de sus vacaciones a hacer el experimento que, que os vamos a contar. Eh, bueno, esta, es, es, esta presentación tiene un título muy pretencioso, que lo único que realmente pretende es llamar la atención sobre algo muy concreto, muy modesto que queremos eh, compartir con vosotros, que es lo que podría ser un eslabón dentro de Consul o de cualquier instrumento de, bueno, de informático de apoyo a los procesos democráticos, pero queremos llamar la atención sobre ello, ¿no? Que es el, el, la, el, la, eh, las tecnologías del lenguaje. Las tecnologías del lenguaje o de procesamiento del lenguaje natural eh, lo que permiten es convertir el lenguaje humano, las palabras, en datos. A partir de ahí se pueden hacer muchas más cosas. Se puede aplicar inteligencia artificial, estadística, eh, user experience, lo que queráis. Es, pero puede ser un eslabón muy importante porque, eh, a fin de cuentas, eh, eh, las propuestas son palabras, ¿no? Bueno, pues... Eh, ¿Cuál era el, el, el origen de, digamos, de, de, de, de esta idea o cuál era la preocupación, cuál era el, el, el reto? ¿No? Pues precisamente el propio éxito ¿no? que tienen estos procesos eh, democráticos. ¿no? Tienen tanto éxito que el crecimiento de, de propuestas es, es abrumador, es una avalancha. Y eso supone un reto pues, tanto para los proponentes como para los votantes, como para los gestores públicos. Para los proponentes porque es difícil cuando uno va a subir una, tiene una idea que quiere compartir con el resto de la ciudadanía y la quiere subir, no sabe si esa idea ya ha sido propuesta, ¿no? Le cuesta trabajo, ¿no? encontrar si, si ya hay propuestas similares. Para los votantes, por, sencillamente porque están abrumados, ¿no? Cuando hay miles y miles de, de propuestas, pues eh, es muy difícil eh, tener una visión de todas ellas y saber cuáles son realmente las que más te, te interesan, ¿no? eh, Para los gestores públicos, pues igual, al tener tantas propuestas, pues es difícil tener una visión de qué es lo que realmente demanda la ciudadanía, ¿no? Y eh, hay otro problema más, que es la dispersión del voto. ¿no? Eh, como ha comentado antes, hace falta, en el Ayuntamiento de Madrid en particular hace falta 28.000 apoyos para que esa propuesta llegue al Pleno. Si el voto se dispersa en una multitud de, de propuestas similares, pues nunca se llega a ese umbral. ¿no? De hecho, podría ocurrir incluso que aquellos temas que más interesan del lugar a más propuestas, con lo cual se distribuye más el voto y, y nunca se llegue. ¿no? Bien, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a contar nosotros? Nosotros vamos a hablar de unas tecnologías, sobre todo del lenguaje natural, que es lo que nos parece que es un poco más, más novedoso. No porque sea algo que no se utilice, sino porque, bueno, nosotros utilizamos un algoritmo que vamos a contar ahora que tiene algunas ventajas. Tampoco que sea muy sofisticado, pero, pero tiene algún interés, pensamos. Y, y grafos. Grafos, creo que ya estáis mucho más eh, acostumbrados a ellos, pero bueno, también hablaremos de ellos, ¿no? Y simplemente eso, es un eslabón que puede ayudar. Quiero recalcar que que no pretendemos que esto sea una bola de cristal, ni simplemente es un eslabón que, que pensamos que puede ser útil. Bueno, y todo esto lo vamos a hacer a través de un experimento, que es lo que hizo David en sus vacaciones, que es eh, aplicarlo a una descarga de 18.000 propuestas ciudadanas del Ayuntamiento de, de Madrid. Bueno, la clave, como decía al principio, es que la materia prima de, de, de las propuestas son palabras. O sea, esta, esta cascada que nos inunda está compuesta de unas gotas que son palabras. Son tantas… Es, una, es tan caudaloso ¿no? la participación ciudadana que ya no hay capacidad humana de, de, de, de, de abordarlo, ¿no? Y, por tanto, hacen falta herramientas automáticas, herramientas automáticas para ayudar, no para sustituir, ¿eh? para ayudar. Bien, eh, las tecnologías del procesamiento del lenguaje natural precisamente lo que tratan es, es, bueno, se pueden definir así, son conjuntos muy diversos de, de, de tecnologías y lo que trata es de ir jalonando el camino hacia la comprensión automática del lenguaje humano. De, de, de recalco que es un camino. No ¿eh? estamos hablando de de Pero sí que nos dar esa cascada de, de, de, de palabras. ¿no? Y bueno. Pues eh, esto lo vamos a contar con un experimento que ya os digo, el que hizo David en sus vacaciones. A ver si conseguimos que os con interese. Encantado también de, de ser invitado a estar por aquí. A ver, no, no, tiene, no tiene mucho mérito lo de los experimentos porque en realidad nosotros eh, trabajamos en el Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje dentro, del, dentro de, de la Secretaría de Estado de Avance Digital y… Ups, ah, te lo he cambiado yo, Perdona. Entonces, sí tenemos cierta costumbre de, de procesar grandes colecciones de, de documentos en distintos ámbitos y, y este pues no nos, no nos parecía raro. Eh, somos unos enamorados de la participación ciudadana y pensamos que, que, que esto sí se empieza a parecer ya a una democracia real… Pero todos los problemas que habéis comentado, pues, pues la verdad es que nos dieron muchísima pena porque, porque éramos parte de esos ciudadanos o bien que proponíamos o que, o que votábamos. Eh, la cantidad de, de documentos nos pareció suficientemente, suficientemente atractiva, suficientemente grande como para intentar eh, procesarlos y además… Eh, eh, pues bueno ah. A ver, Bueno, básicamente este es un ejemplo de una propuesta ciudadana eh, pasado por un, por un breve pipeline de, de NLP que esencialmente hace unas tareas que describo en la, en la siguiente transparencia, que básicamente trocean, encuentran la función de la palabra, si aquello es un verbo, si aquello es un adjetivo, si, si es un nombre. Además, nos quedamos con la, forma, con la forma lematizada, es decir, no nos interesan todas las formas verbales, sino simplemente el, el infinitivo de los verbos. No nos interesa... Eh, es que pita un poco, no sé por qué. Se debe... Ah, vale, perdón. perdón. Entonces, eh, no nos interesan todas las formas verbales, nos quedamos solamente con los infinitivos, los nombres... Eh, y los plurales también nos interesan normalizarlos, y básicamente lo que estamos haciendo ahí es pasar de un espacio de unos… me parece que aquí salían como dos millones y medio de palabras que tenían estas 18.000 propuestas, de palabras distintas, pasar un, a un diccionario bastante más pequeño, casi de la décima parte. También eh, quitamos todo lo que sean eh, artículos, adverbios, todo esto, ¿no? El resultado final, eh, también detectamos enegramas, es decir, palabras compuestas y tratamos de desambiguarlas. ¿vale? Las, las palabras pues, pueden tener, dependiendo del contexto, un sentido u otro y, y realizamos esas, esas tareas. Al final, eh, hacemos todo esto llegando a algo que se parece a, ver, a una matriz de este estilo, ¿no? de la que está a la izquierda, de documentos, palabras que tiene 18.000 documentos y, como os decía, 200.000 palabras. Aún así, sigue siendo un espacio demasiado grande para, para navegar sobre él y lo que queremos es simplificarlo. ¿vale? Entonces, lo primero que intentamos hacer es algo que tiene esta pinta, que se llama eh, Latent Dirichlet Allocation, que es un tipo de, de, de búsqueda de temáticas subyacentes dentro de los, dentro de los textos. Esto es un... ...un tipo de distribución estadística en la que empezó a trabajar David Blay a principios del año 2000... Y la idea básica es que intenta hallar las estructuras temáticas, pero lejos de lo que hacemos siempre, que es clasificar, que es colocar los textos en la caja A o en la caja B, lo que intenta es hallar hibridación. O sea, se parece más a una estructura un poco más, más cuántica del texto que una estructura determinista en la que o eres del tipo A o eres del tipo B. De hecho, los ciudadanos, cuando se expresan, mezclan muchas cosas. ¿no? Entonces, el algoritmo eh, para esta cantidad de documentos pues, se ejecuta muy, muy rápido. O sea, ...funciona bajo una sombrilla de playa, efectivamente... ...y, y básicamente pues, eh, lo, que, lo que trabajamos fue pues, sobre un modelo de 50, de 50 tópicos. ¿no? Eh, esto ya nos permitió llegar a una vectorización de los, de los documentos... ...es decir, para nosotros ya eh, nos olvidamos de cuál es la composición... De los, ...de los temas que están hibridando todas las propuestas ciudadanas... ...que se parecen esos temas a esto... Estos son ejemplos de temas, son palabras que el algoritmo consigue enlazar por pura explicación eh, estadística. Son palabras que se dan frecuentemente, frecuentemente juntas, y la explicación que conseguimos, por ejemplo, en esa, en, con esos tres temas de, de, de un cierto documento, pues es una distribución de probabilidad sobre esas palabras. Si pensáis este gráfico desde la derecha, desde vuestra derecha hacia la izquierda, es un, se trata un modelo generativo donde cada vector es una distribución de probabilidad sobre, sobre unas determinadas distribuciones de probabilidad, a su vez sobre diccionarios, y con lo cual cada documento se explica como una estructura de temáticas enlazadas y a su vez eh, pues con, la, eh, con la definición que tiene cada, cada diccionario en ese, en ese tópico. ¿Vale? Esto que, que he contado tan, tan mal, en el, luego os paso unos, unos artículos muy buenos para describirlo. Para no, no deja de ser más que estadística e inferencia estadística. ¿vale? Esa caracterización temática, si os fijáis, nos, nos permite pasar de, este gran, de esta gran matriz que teníamos, de, de la bolsa de palabras que contenían los documentos, eh, a una estructura de documentos tópicos y, y a la explicación de los tópicos, de esos tópicos en términos de, de palabras. ¿vale? Pero ahora ya, como os decía, el número de tópicos es de unos 50 tópicos, hemos reducido el espacio muchísimo. Esa reducción del espacio, que bueno, esto es un, más o menos un ejemplo, bueno, esto es real, todos estos datos son reales, de cómo sería cómo sería esto, ¿no? cómo partimos de la izquierda desde propuestas ciudadanas, y llegamos a explicarlo en función de los tópicos, no es una multiplicación, sino que es una concatenación de dos distribuciones, Dirichlet y, y Gaussiana, ¿vale? Y un poco más fea, esto os lo dejo ahí para que le echéis un vistacillo, pero, pero luego hay enlaces para que lo veáis. El caso es que ya lo que hemos conseguido es, es tenerlo todas las propuestas ciudadanas expresadas en un espacio de mucha menor dimensión, lo cual nos permite compararlas entre sí. ¿vale? Esta diapositiva no ha dado tiempo a hacerla, pero porque nosotros trabajamos normalmente con patentes, con papers y, y en otro ámbito completamente distinto, pero la idea es exactamente la misma. Es ahora que tenemos cada documento explicado en ese espacio, podemos compararlos con distintas distancias. ¿vale? la distancia más sencilla es esa diferencia que sería la L1 pero la que para nosotros ha resultado más eficaz es Jensen-Sannon, que es una distancia muy buena. Entonces, eh, eh, los que somos físicos eh, somos muy felices cuando tenemos un espacio vectorial y además tenemos una métrica. No sé si no veo sonreír a nadie por aquí, pero el caso es que gracias a eso podemos empezar a comparar entre sí todos los documentos e intentar buscar una especie de grafo subyacente a las propuestas ciudadanas. Esto es una idea que no acaba de ir por, la, por el lado del clustering, que sería un, un camino y, y lo que intentamos, sobre todo, es tener en cuenta todas las palabras de los documentos y, sobre todo, la relevancia con respecto al resto. Es decir, hay palabras que pueden no ser importantes porque, digamos, no están caracterizando estadísticamente. Bueno, de todas estas millones de comparaciones, en realidad hay una serie de cotas que, que reducen muchísimo los cálculos y, de hecho, me parece salían, creo que salían del orden de 200 y pico mil distancias, ahora lo, ahora lo vemos, y lo, lo cual ya nos permite poder empezar a, a pintarlo. Como os decía, eh, los sistemas de clustering, pues, eh, nosotros los hemos probado y, y, básicamente, acabamos reproduciendo otra vez el, el sistema LDA, con lo cual, directamente, lo que hemos hecho ha sido, pues, bueno, pues vamos a pintarlo. Es decir, vamos a considerar que cada propuesta ciudadana es un punto y vamos a considerar que la relación bajo estas distancias eh, nos da un eje ponderado. ¿vale? Además, vamos a intentar pintarlo con una representación visual, que, que lo que hemos utilizado ha sido Forza Atlas 2, pero puedes utilizar otras representaciones. Y a por lo que vamos nosotros es que la representación no es lo más importante, es las relaciones que vamos a hallar porque luego vamos a querer calcular comunidades sobre ese, sobre ese grafo. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que se obtiene es una cosa de este estilo. Están bastante agregadas las, las propuestas entre sí. Eh, eh, como os decía, el número de… Esto, esto lo he puesto mal. Esto no son nodos, no pueden ser nodos. Son, son los enlaces. No son 200.000, sino hay medio millón. Eso más o menos metemos una distancia de corte porque, si no, luego ya estadísticamente todo se parece a, a todo y, y salen aproximadamente unas 39 comunidades. Para que os fijaréis, la comunidad que está pues, por esta zona, por ejemplo, es una comunidad que claramente habla de, de problemas de transporte. ¿vale? En realidad se puede ser más fino. Es decir, eh, cuando uno expande esa comunidad de problemas de transporte, en realidad salen nueve subcomunidades. Es decir, otra vez se vuelven a splitear, se vuelven a separar en problemas de carreteras, en problemas de, de, de metro, etc. ¿Vale? Lo que a nosotros nos interesaba era pues, hacer una primera detección de, de comunidades, de los problemas. Por cierto, la, la primera agregación, no me acuerdo cuál era, era una de Arboleda, me parece, triplica los 28.000 eh, votos que, que eran necesarios para llegar al Pleno. Es decir, si, si nos pudiéramos poner de acuerdo, pues probablemente eh, las cosas irían eh, mejor. El algoritmo para calcular comunidades es Slovain, es un algoritmo muy, muy eficaz, muy rápido… Por aquí os he dejado también las formulillas y todo esto. Y un poco la, la utilidad que veíamos a todo esto era, bueno, pues por un lado... Entra... Para los gestores públicos, como decía Juan, eh, es muy interesante extraer esas temáticas. La visión global de la que estamos hablando también nos parece interesante. Y lo que no hemos hecho, que, que ha quedado muy bonito en la anterior presentación, es el tema de la evolución temporal. Eso nos parece bestial porque aquí también se podría colocar el eje temporal. De hecho, nosotros en análisis de +D sí que lo utilizamos y bueno, pues se pueden agregar. Nos parece además que se puede hacer algo que estamos haciendo en otras en áreas de I. +D. Este es un gráfico muy bonito de, de, de una herramienta de visual para, para mostrar grafos bipartidos: es que se puede caracterizar a los agentes y en el interior a las temáticas de las que hablan esos agentes para intentar detectar cuáles son un poco los, lo, las grandes agrupaciones que estamos viendo en determinadas áreas. ¿vale? Esto no, Aquí no lo hemos trabajado, en I.D. sí que trabajamos con ello. ¿vale? Y bueno, y hay un montón de mejoras que, que, que le podemos echar la culpa a la playa, pero en realidad es que estamos un poco liadetes. Eh, se nos ocurrió una propuesta y esta además no la hemos metido por el, por el sistema de propuestas, con lo cual somos un poco inconsistentes. Eh, se podría hacer una recogida de, de propuestas, se podría eh, agrupar con estos algoritmos automáticos y... Eh, Pensamos que es razonable montar grupos de trabajo entre los proponentes, eh, junto… Aquí planteamos lo de técnicos del ayuntamiento, no porque seamos parte interesada como funcionarios, sino porque a simple vista se ven muchas cosas que, que no son competencia del ayuntamiento, que se plantea pues, quitar el impuesto a la renta a la gente que esté desahuciada y tal. Sí, eso está fenomenal, pero es que el ayuntamiento aquí no, no, no puede hacer nada. ¿no? Entonces. Y, y luego dar medios, es decir, dele a esos grupos de, de proponentes, dele un, un foro, dele locales, dele la asistencia que necesite para tratar de sintetizar algún tipo de macropropuesta que no tienen por qué ser unívocas, sino que puede, un grupo puede repartirse en tres propuestas porque sean cosas distintas y luego hacer como una especie de, de segunda vuelta. Esto es un poco lo que habíamos pintado. Agregar, descubrir, eh, montar esas agrupaciones, generar las macro propuestas que puedan splitear incluso algunos de estos grupos y llevar de vuelta a los, a los ciudadanos. Y yo creo que nada más. Os hemos dejado unos links por aquí porque está todo hecho con software abierto y, y, y es muy fácilmente reproducible y, y altamente mejorable. Venga, gracias. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Eh, si tenéis alguna pregunta, levantar la mano. Si algo no habéis entendido, también podéis levantar la mano. Habéis entendido todo, ¿no? <risa> Tenemos aquí una. ¿Me el micro? Eh, ¿Cómo de cerca...? Eh, estaríamos de poder eh, generar un algoritmo que se pudiese integrar en, directamente en la plataforma para, en base a esas, a esas técnicas, generar de manera dinámica ese análisis y que, y que genere en tiempo real con las propuestas que en ese momento hay en la plataforma, eh, un resultado eh, procesable después, no tanto en un grafo, sino un listado de, de tópicos ¿No? y una asociación de esos tópicos a las propuestas en tiempo real. ¿no? Cerca. Es decir, eh, en realidad se podía hacer en tiempo real. Yo lo que pasa es que lo de los listados le he cogido una fobia. <risa> Soy, de hecho, miro mi correo y digo, este, este, ¿cómo puede ser que el, que el interfaz de usuario sea tan, esté tan mal pensado? El, eh, yo intentaría navegar jerárquicamente sobre el grafo y además cuando lances una propuesta que te ubique en los grafos y que navegues porque mm, ganar esa dimensión yo creo que te permite separar temáticas. Así más fácilmente. Eh, hacer esto en tiempo real, la suerte tenemos que las propuestas ciudadanas hoy en día son muy poquitas. Nosotros estamos haciendo esto para, en, eh, con Patestat, por ejemplo, para 50 millones de patentes. Entonces, ahí ya sí que, como los algoritmos de las distancias son cuadráticos, a pesar de que aplicas cotas, pues eh, no lo puedes hacer en tiempo real pero sobre 18.000 lo puedes hacer. Y además ten en cuenta una cosa, es que no tienes que estar recalculando continuamente los modelos de tópicos. Es decir, que llegue una nueva propuesta no cambia el modelo estadístico significativamente. Sí que hay una ventana, a lo mejor de un año, que deberías ir recalculando el modelo, pero puedes proyectar contra un modelo ya existente, explicar el, la nueva propuesta en base a los tópicos ya calculados y ubicarlo en tu, en tu espacio. Vale, o sea, que, que sí, sí, se puede, se puede hacer perfectamente. Vale, por aportar también más a esta discusión, es decir, estamos planteando cómo meter en tiempo real una clusterización de propuestas, ¿por qué? Bueno, pues porque posiblemente pues hay un problema de que hay muchas propuestas, entonces como hay muchas propuestas necesitamos agruparlas porque están hablando de lo mismo. Una manera es agruparlas, pero otra manera sería reducir eh, esa abundancia de propuestas, en el sentido de eh, cada propuesta que es publicada, por cómo funciona la portada, tiene un espacio en portada uno o dos días, importante, eh, y eso debería ser así, en el sentido de si yo tengo una idea y la publico en, en Decide Madrid, tiene que ir directamente a esa portada, o tendría que conseguir, por ejemplo, 10 apoyos compartiendo el enlace y hasta que no tenga 10 apoyos no pasaría a esa portada. Es decir, tengo que realmente a toda la comunidad de Decide Madrid tener que ocupar un espacio primordial por la primera idea que se me ha ocurrido, o se puede hacer un prefiltro de si no eres capaz de convencer a ti y tus amigos, no des la turra al resto de la comunidad de Decide Madrid. Se reduce ese número de propuestas y entonces incluso los tiempos que supondría el clustering, serían mucho, sería mucho menores. Es decir, que muchas veces pensamos en cómo mejorar unas posibles soluciones cuando realmente el problema eh, no es lo que estamos analizando. ¿Hay alguna pregunta más? Mientras pensáis voy a responder a Pablo. El problema es que eh, si, si aumentas el eh, digamos la puerta de entrada, que alguien pueda publicar algo, vas a tener un ciudadano menos... Eh, del, que no, del que no sabes nada. Lo bueno de una plataforma donde es muy fácil publicar, aunque la mayoría de las propuestas no consigan eh, éxito, es que tienes a mucha gente que se manifiesta con una inquietud. Entonces, yo entiendo lo que dices, pero a la vez, si tuviéramos muchas menos propuestas, las posibilidades de construir comunidades y generar colaboración se reducirían. Entonces, yo entiendo que las propuestas definidas como propuestas Puede parecer frustrante que haya muchas si no consiguen su objetivo, pero claro, si estuviéramos pensando como hace PBP, el proyecto de participatory budgeting, que ellos dicen, no, nosotros primero pensamos en ideas y luego las propuestas vienen después. Y ellos están pensando, por ejemplo, usar Consul y que eso en vez de llamarse propuesta se llame idea, de manera que ayuda a que la gente de una manera muy sencilla se manifieste sin que tengas que estar preocupando de, de que haya propuestas, porque son realmente ideas, ¿no? En esa lógica, repensemos la diferencia entre lo que es una idea y lo que es una propuesta. Es decir, en plataformas que muchas hemos utilizado, ya sea últimamente Reddit, pero muchas hemos utilizado Meneame durante mucho tiempo, el... La portada de MNM no son ideas, no es la que una persona se la ha quedado ocurrir. La portada de MNM tiene un proceso de filtrado colaborativo y luego tiene la sección de ideas donde vas revisando y realmente curas eso. Pero que el defecto no sea la primera idea que se le ha ocurrido a una persona de manera individual, sino que tenga un filtrado colaborativo de la comunidad o al menos de una cantidad mínimo que garantice que no es una idea individual de una persona, sino que realmente está generando algún tipo de consenso y al menos... No una comunidad, pero sí un, gru un grupo de personas que entienden que eso puede tener sentido. Entraremos luego en otro tema sobre minorías eh, no representadas, o tal, pero es decir, eh, entender que la, si la portada tiene un efecto tan grande, darle la portada a cualquier cosa que puede pasar sin, que haya, sin poder aprovechar procesos de inteligencia colectiva, yo creo que estamos perdiendo oportunidades que la propia herramienta ya estaría dando. Un comentario súper breve. En lo que hablábamos antes, yo lo que intentaría un poco es eh, dirigir primero al ciudadano. Esto se puede simplificar bastante. Eh, al final, los clústeres vienen a ser las ideas de las que habláis. O sea, es decir, que esta tiene que ver con transporte, está con residuos. Por cierto, hay una bola de participación eh, que, que es, es decir es un problema en sí mismo pero yo intentaría primero llevar a la gente al a área en la que está haciendo la propuesta para que se, se, sea él mismo el que se simplifique, el que intente mapearse a algo que exista y si no existe nada parecido, ¿por qué no...? Bueno, yo lo de los 10 puede ser un filtro, pero digamos que va a ser él, él el primer interesado en, en aunar su, o sea, su propuesta con, con otras, entiendo, ¿no ¿Eh? Parece que ahora sí que hay propuestas. Vamos a hacer una... Tenemos tres personas. A ver, eh, yo creo importante el tema de la cooperación dentro de la plataforma. O sea, que ya el, la idea de juntar temáticas y crear comunidades es algo importante para reducir las propuestas, crear estas macropropuestas y tal. Pero también nos estamos olvidando aquí de, de la experiencia del usuario en cuanto a que hay una portada fija y yo, por ejemplo, a mí hay cuatro temáticas que me interesan, en las que quiero participar, y el resto no. Y no se le da esa experiencia al usuario de poder decir, eh, pues yo quiero hablar sobre esta temática, o sea, quiero proponer o quiero debatir o quiero participar sobre estas cuatro temáticas, y, eh, o sea, que, que tengan más prioridad en portada y que a partir de esas temáticas, pues luego ya pueda navegar yo por el resto de, de contenidos o de lo que quiera. Entonces, esa oportunidad no se le da al usuario en la plataforma, así como, como idea. Cojo las tres preguntas y, sí. Bueno, eh, mi, no sé si entendí bien, pero si basado en lo que plantean, eh, en cuanto a las eh, opciones que sean menos, o sea, menores, o las poblaciones que, que tengan menores eh, de apoyos, o sea, comunidades pequeñas o temas que tengan menos interés, Uh, de, de personas reducidas, o sea, ¿qué pasaría entonces con esa, esas personas que quieran participar en, en, en ello? Ya que si no aparecen estarían casi como excluidas del, del sistema. Now, as a, as a web admin, You know, if you look at your traffic, you're getting 50% of your traffic from social media links, you know, at the very least. And so I wonder, you know, all this talk about placing proposals on homepages and stuff is still, uh, you know, what about social media, what, you know, how do we, you know, there's, there's very fine-grained curatorial controls that you can apply on social media. Uh, and I see that Decide doesn't really have that much of a social media presence. And so I wonder how, kind of like, what the thinking is around the application of social media and tweeting and Facebook sharing and building community in that direction to kind of curate, uh, you know, this, the the options that the public has when, in terms of driving their attention to the proposals. Lo habéis pillado? Can you repeat it, like? Social media <laughs> driving attention through social media. What have you analyzed that? Do you think about that? Is that that you know that's 50% percent of the traffic in most, most sites? Maybe policies for that to do that responsibly, etc. Hola, buenas. Eh. Increíble la presentación. Más que nada, más que una pregunta, es una acotación que me uno un poco al comentario de un compañero por acá. Es, o sea, obviamente es importantísimo el cálculo que hay por detrás, la asociación de palabras para definir tópicos, comunidades, pero creo que es igual o más importante la parte de experiencia del usuario, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos acostumbrados a campos de texto tipo Google, que escribo con faltas de ortografía, letras de más, letras de menos, y casi que predice lo que quiero preguntar, ¿No? Entonces, yo creo que iría más en el sentido de tener un campo antes de hacer una propuesta, Es voy tal cual, voy escribiendo lo que quiero proponer, el sistema por detrás obviamente ya tiene todo, toda la estadística, el cálculo, y me va sugiriendo propuestas similares a las que he hecho para no llegar a proponer y hay una posterior agrupación. ¿no? O sea, Como decía Pablo, algo en tiempo real que me permita a mí no llegar a proponer, sino a, a vincularme a una ya existente. ¿no? Eso ya existe en Decide Madrid. Ya, ya existe. Well, uh, regarding, I will first answer to Devin over there. Like you were asking about the the power of social media for uh, getting activity. Uh, actually, that was one of the hypotheses that I had when I was doing that analysis. So I was expecting that social media was going to be a, a, a proxy about the success of, of petitions, because in the end, like social media is going to be a a proxy indicator of the existence of a, or the emergence a committee that is going to support that. Uh, but what I found is that like most of the times noise in social media does not correlate then with the number of signatures because in the end users in social media are worldwide while verified users of the City of Madrid are a very specific kind of user. So in the end like things happening in, inside of the City of Madrid and other processes inside of the City of Madrid were much more significant dan campaigning, broad, uh, broad campaigning social media. Uh, luego, la, por coger un par al vuelo, la, la que comentabais de los filtros, bueno, sí que es verdad que se puede activar filtros eh, y se puede navegar, pero sí que me parecía muy interesante el tema que es, y ligando a lo que comentabas antes, eh, igual que una, una idea sería reducirlo por tener esa cota mínima para poder pasar una portada un filtrado colaborativo, sí que le veo, por ejemplo, políticamente mucho interés en hacer esa navegación, si tengo una propuesta, tengo una idea, entender cuáles son las propuestas al respecto del resto de la ciudadanía y entender también la, la participación como un proceso de aprendizaje. Por lo cual, lo que comentaba antes David, en referencia a los filtros, creo que también es interesante por descubrir lo que pueden decir eh, otras personas. Y por responder a la, la segunda, con respecto al tema de las minorías, es verdad. Es decir, cada vez que hagamos un algoritmo de este tipo es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, pues, a mí una aproximación que me gustaría tener ya en los, últimos, en los siguientes meses es utilizar sistemas de face ranking, que face ranking... Eh, rankings justos, lo que haces es fijar una o varias variables y entonces tener unas cuotas de valores en esas variables de tal manera que consigues que las, esos rankings y esas portadas tengan por lo menos una mínima representación de diferentes valores, es decir, que propuestas de distritos sean variadas con un nivel de tolerancia que quieras. Entonces, por suerte, por fin, en, tanto en tecnología como en academia, empieza a haber bastantes alternativas en cómo traer justicia y eh, proponer modelos menos injustos o menos sesgados y que sean más respetuosos con opiniones minoritarias. Si quieres, luego lo, lo comentamos, pero creo que… Bueno, muy interesante. Sí, a ver, eh, precisamente el, el, el análisis de tópico una de las cosas que permite es que tú puedas seleccionar por los temas que te interesan. Es decir, buscar aquellas propuestas que en sus vectores de tópicos los temas que te interesan estén más altos. Eso es… Sí. No me refería a eso, me refería a la portada, que es la que tiene más incidencia luego en el número de votos y que pasa en el rango y tal. Es una portada fija, ¿no? O sea, esas propuestas que te salen son fijas y, y no debería ser así, sino que debería, deberían ser propuestas que, en función de tus intereses, tuviese, le diesen más relevancia para ti. Estás hablando de lo que me comentaba, creo, lo que me comentaba en su presentación de los sistemas de recomendación, que tienen también su... O sea, los sistemas de recomendación, porque también tienen el inconveniente de que pueden acabar metiendo una burbuja de interés, ¿no? Pero, bueno, eso ya son cuestiones que… O sea, nosotros no somos científicos sociales, no, no, es, no es nuestro tema. Eh, respecto a la propuesta que hacíamos, ¿no?, de la doble vuelta, es un poco tratar de mezclar… Eh, Ah, era un, es un poco tratar de mezclar lo que es la democracia participativa con la deliberativa, no, en ese, en ese proceso ¿no? de agrupar propuestas, no, no se trata de agrupar sino de, de reunir a las personas que le interesan los mismos temas, porque se pueden reunir y surgir varios, digamos, enfoques que den lugar a varias propuestas, ¿no? pero es un poco tratar de, de mezclar un poco los, los dos procesos, ¿no? también aprovechando para responder ya los dos como vamos mal de tiempo, eh, lo que nosotros hemos visto y vosotros hay muchísimo más de propuestas es que una propuesta es una idea compleja, no es un problema de question answering o, de, o algo como lo que metemos en una caja de Google, sino que contamos una historia que tiene una estructura verbal un poquito más, más complicada. Entonces, por eso nosotros hemos tomado este, este acercamiento. Incluso si te fueran modificando las palabras para hacer converger el vocabulario, incluso algún usuario diría, no, es que quiero decir caquita, no quiero decir excremento, no quiero decir... Entonces, eh, esto Google lo hace muy bien, pero, digamos, eh, está intentando construir cuatro o cinco palabras nada más. Eh, aquí es contar un poco una historia. Y luego esa historia tiene temáticas. Entonces, efectivamente, si tú vas guardando el historial, por ejemplo, el na de la navegación jerárquica sobre un grafo de este estilo, estás demostrando interés por unas temáticas u otras, con lo cual podrías ordenar las ideas eh, de, de otra manera. Pero ordenarlas no significa necesariamente una lista, es decir, significa que puedes navegar de una manera jerárquica orientada a tus, a tus intereses. Una cosa que queríamos resaltar, lo acaba de decir David, es que con este, con este algoritmo cada propuesta no queda... Se puede clasterizar, pero eso es un proceso posterior. En principio, cada propuesta no, tiene, eh, no entra dentro de una única categoría, de un único tópico, sino que es una hibridación de tópicos. De manera que eh, es ese vector de números ¿no? que indica... En, de, en, en qué grado ¿no? se habla de unos determinados temas es una eh, expresión mucho más rica de su contenido temático que la mera clasificación, que te pone cada, cada propuesta en un sitio. El clúster sí hace eso, pero lo hace a posteriori, ¿no? Pero, en principio, no. En principio, cada, cada propuesta con el modelo de tópicos está caracterizado como una distribución de probabilidad sobre los temas, ¿no? Y es ese vector de números eh, que, le, que le representa temáticamente, ¿no? le caracteriza, eh, eh, también permite, creo que lo comentó alguna de las preguntas que había por aquí, si alguien mete una, una propuesta nueva, ¿no? escribe un texto, el que sea… ¿Puedes saber cuáles son las propuestas que ya están más cerca a la suya? No, no en qué clúster estás, sino cuáles son las más propuestas. Sí, eso es otra de las cosas que permite estos modelos de tópico. Además, eso sí lo hace inmediatamente, porque el modelo de tópico ya está calculado y lo único que se hace es proyectar el nuevo texto sobre ese modelo. ¿no? Entonces, enseguida te diría cuáles son las más cercanas. Y tú ya podrías ver si realmente, te, en lugar de presentarla, prefieres eh, incorporarte o añadir tu voto a otra, o ponerte en contacto con el proponente, o lo que sea. Pero sí podrías saber cuáles son las más cercanas de manera inmediata. Bueno, pues eh, muchas gracias. Un, un aplauso a, a todos, por favor. Eh.